Y hemos quedado con el candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana por Podemos, Antonio Montiel. Nos ha citado aquí en el barrio de Benicalá, vivía de joven en esta zona. Queremos descubrir a una formación política que según las encuestas podría ser la tercera formación política en el Esports Valencianes. ¿Están Podemos capacitados para gobernar las instituciones valencianas? Lo descubrimos esta noche en Canal 7 Televalencia. El candidato. Estamos con el candidato a la presidencia de la Generalita Valenciana por Podemos... ...Antonio Montiel, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Nos ha citado en un sitio muy especial para él... ...en el barrio de Benicalab... ...aquí pasó Antonio parte de su infancia... ...porque hay que recordar que es... ...hijo de padres inmigrantes andaluces que vinieron aquí a Valencia. Efectivamente, de aquí son mis principales recuerdos infantiles vivíamos justo aquí en la puerta 374 de este edificio de alquiler y de aquí recuerdo a los niños recuerdo los juegos de infancia bueno de hecho todavía mantenemos una comida en navidad ¿Sí? en navidad nos juntamos 40 o 50 niños eh, que ahora tenemos todos en torno a 50 años y aún lo, nos juntamos un día al año y comemos juntos. Una infancia muy diferente a la que se vive en la actualidad, Antonio. Sí, nada sí, que ver. Claro, ¿no? claro, nada que ver. En cuanto a formas ver. de juego. Aquí, en cuanto... Claro, claro, aquí jugábamos en la calle. Bueno, aquí me abrieron la cabeza con una, con una piedra. Vaya. Eh, bueno, eran los juegos de los niños de entonces. Muy pocos juguetes, mucha calle, muchas piedras, palos los patines sí. los primeros balones de fútbol uh -huh. aquello de tener un balón de cuero era una cosa espectacular era un acontecimiento la verdad es que sí muchos recuerdos bueno pues importante antonio montiel le ponemos cara muchos valencianos todavía no lo habían hecho candidato a la presidencia de la generalitat por podemos una persona con una trayectoria política de gestión importantísima cuénteme porque como funcionario conoce muchos ayuntamientos y también eh, ...épocas de gobierno como la de Lerma y Zaplana... ...en la que usted estuvo trabajando como funcionario. Mm. Efectivamente, bueno, en, en aquel entonces... ...empezaba a trabajar muy joven... ...mi padre tuvo una, un pequeño comercio... ...justo en esta misma finca... ...y yo le ayudaba con 14 años... ...después estuve trabajando a los 16 años... ...en una pastelería... Mm. ...después trabajé en la Ford... ...con 17 años me despidieron de la For. ...por ser representante de los trabajadores... ...allí viví la muerte de Franco... ...y las primeras huelgas del metal... ...después retomé los estudios... ...y finalmente hice oposiciones... ...y bueno, sí he estado en 11 ayuntamientos... ...como secretario de ayuntamiento... ...y en dos consellerías... ...o sea, 33 años creo... ...en la administración pública... ...y ahora en Podemos... ...como candidato a la presidencia de la Generalitat... ...una formación de moda... ...en auge... ...y que podría ser... Importante en las próximas elecciones si hacemos casos a las expectativas electorales, a esas encuestas uh -huh. que les dan como tercera fuerza política, Antonio. Bueno, la verdad es que nosotros eh, no confiamos en exceso en las encuestas. Las encuestas marcan tendencias y nunca hay que seguirlas a pie juntillas. La verdadera encuesta es la de las elecciones, la de los ciudadanos. Pero la sensación en la calle es que incluso podríamos ser determinantes, o sea, podríamos superar ...incluso a otras fuerzas políticas tradicionales... ...porque representamos una forma diferente de hacer política... ...estamos muy arraigados en, en los barrios eh, con la gente corriente... ...al final mi trayectoria es el ejemplo también de una familia inmigrante... ...y de una trayectoria de trabajo y superación... ...yo creo que como yo hay muchísima gente en el equipo... ...que tiene una trayectoria humana, vital, profesional... ...que nos hace conectar, no solo conectar... ...es que somos parte de la gente... ...y eso cambia la forma de hacer política... ...y cambia probablemente también las expectativas electorales. Le he leído recientemente que no quiere hacer... ...bueno pues unas expectativas de los diputados... ...escaños que uh -huh. pueden conseguir en las Cortes... ...para evitar lo pasado en las elecciones andaluzas... <risa> ...que se quedó ese sentimiento agridulce... ...pese uh -huh. a que Podemos... ...consiguió de cero a 15 diputados, que fue todo un éxito... Claro. ...pero la lectura quizás se vio por las expectativas, ¿no? Efectivamente, yo creo que las encuestas tienen ese elemento... ...de que contribuyen a generar, generar expectativas... Y teniendo un resultado magnífico en el que se triplicaron los votos de las elecciones europeas en Andalucía, se pasó de 198.000 a prácticamente 600.000 votos, y consiguiendo 15 escaños cuando antes no se tenía ninguna representación, la verdad es que quedó un sentimiento agridulce, como dices, y absolutamente injusto, porque el esfuerzo realizado y el trabajo, el resultado obtenido fue muy bueno. Yo creo que no toca hacer ese tipo de, de juegos, ¿no? con expectativas, confundir la realidad y el deseo. Yo creo que lo que toca es trabajar y comunicar con la gente, conectar con sus problemas e intentar buscar soluciones. Podemos, una gran marca de moda con un gran líder, Pablo Iglesias, uh -huh. y también ahora se presentan a las elecciones municipales y autonómicas. ¿Están preparados para gobernar las instituciones? ¿Hay un equipo que respalda en este sentido a Antonio Montiel? Yo creo que sí. La verdad es que de las 99 personas que integramos la candidatura hay todo el espectro social. Desde maestras de escuela, jubilados, jóvenes recién incorporados a la vida laboral, jóvenes que aún están estudiando gente, que catedráticos de universidad, comerciantes, autónomos, pequeños empresarios. Yo creo que somos una toda una representación de lo que es la sociedad y por tanto, sobre todo, además es gente... ...que no viene de hacer política previamente... ...es decir, que ha estado en movimientos sociales... ...en asociaciones de vecinos... ...en colectivos profesionales... ...en agrupaciones culturales... ...en fallas incluso... ...y lo que ocurre es que esa gente... ...ahora se pone a trabajar... ...con la perspectiva de servir a la sociedad... Y después de dos años, eh, que es el límite máximo que tenemos de permanencia en un cargo público, regresar a sus actividades. ¿Dos años solamente? Perdón, ocho años. Ocho He dicho años. dos. dos. <ríe> Me <Ocho>. parecía poco. <ríe> ocho. ocho años el mandato. Ocho. Esto debería ser en todas las, en los hmm. partidos políticos. Nosotros creemos bien? que es muy saludable para la democracia el que haya esta renovación permanente. Uh -huh. Creemos que eh, una situación en la que los políticos se profesionalizan es una situación perversa, porque tienden a, generar, a generarse inercias, rutinas que los van alejando también de la ciudadanía. Señor Montiel, ha escuchado seguramente, es que Podemos eh, dicen argumentos que quieren escuchar la gente, pero no llegan a concretar en su programa electoral, uh -huh. o es mucho humo, eh, ¿qué opinión tiene al respecto bueno, de esto? Eh, la cuestión, yo sé que es complicado... Pero nosotros, cuando digo que tenemos una forma nueva de hacer política, estamos diciendo también que hay que hacer el programa escuchando a la gente, hay que hacer el programa con la gente, hay que hacer un programa ciudadano. Y eso quiere decir que el proceso de elaboración es más lento, porque no se trata de encerrar a cuatro sabios en un despacho y tenerlos allí trabajando para producir un programa de laboratorio. Se trata de conectar con las necesidades de la gente. Claro que tenemos propuestas, lo que ocurre es que estamos trabajando en ellas. Y yo tengo las iremos una gente, conociendo, Claro, Claro, claro, ¿no? y de hecho ya vamos desgranando algunas, pero claro, las vamos chequeando con los propios afectados. Por ejemplo, el otro día nos reunimos con Cáritas, nos hemos reunido con Intermont, pero nos hemos reunido también con entidades financieras valencianas, lo que queda del sistema financiero valenciano, Caixa Ontenien, Caixa Popular, y vamos hablando con ellos, vamos recogiendo iniciativas y, le, y también vamos eh, conformando propuestas concretas que vamos a ir, algunas ya hemos desgranado y otras vamos a ir desgranando poco a poco. Estamos en un barrio de Benicalap, aquí nació Antonio Montiel, un complejo que en su día, bueno, pues sería estaría bien rehabilitado, pero en esta ocasión ya lo vemos deteriorado, uh -huh. me imagino que detrás esta... de esa ventana habrán dramas sociales importantes, muchos, muchos. familias aquí, que no la están pasando a, bien. Benicalap es un barrio marginado, eh, por por, Benicalap era un barrio histórico, era una alquería de origen árabe, eh, y históricamente fue siendo marginado por los gobiernos eh, del ayuntamiento de Valencia yo recuerdo aquí por ejemplo aquí al lado tenemos la fe la antigua fe sí. a mi hermana la operaron de corazón con seis años de vida en ese hospital la vida o muerte eh, yo recuerdo lo importante que fue para este barrio la construcción de la fe yo conocí la construcción de la fe y lo importante que fue ...para la vitalidad de este barrio también... ...el elemento de atracción que representaba la fe... ...me parece absolutamente intolerable que se pretenda cerrar la fe, que la práctica está prácticamente cerrada, y que se está hablando de construir otro nuevo hospital, en lugar de rehabilitar y poner en valor ese. ¿Rehabilitaría, si llega la presidencia de la Generalitat, Antonio Montiel, activaría creo, de nuevo la fe en esta zona? Creo que hay que reactivar la fe, creo que es un hospital de referencia, creo que son unas infraestructuras que se pueden recuperar con un coste mucho más bajo que construir otras nuevas instalaciones y además creo que el barrio lo, lo agradecería, el barrio lo necesita. De la misma manera que edificios como este donde viven ...deben de estar viviendo ahora aproximadamente 400 familias... ...porque eran más o menos los que vivíamos en aquella época... ...y estoy observando y en casi todos los balcones hay ropa tendida... Sí. ...veo quizás un poco menor ocupación en general... ...pero me parece que todavía hay mucha gente viviendo aquí... ...y lo que me parece es que está muy abandonado... ...es decir, la calidad del entorno, la, la propia calidad de vida... ...los servicios están deteriorados... ...esto es parte de un tipo de política que margina a las personas en la que se ponen intereses económicos o intereses propagandísticos por encima de la calidad de vida de las personas. Por tanto, yo creo que el trabajo está ahí, es decir, nosotros ...decimos que las personas deben de ocupar el centro de la política... ...por eso nuestras listas, nuestras candidaturas... ...son candidaturas de personas... ...no de expertos ni de profesionales de la política... ...no de gente que viene de cuotas de partido... ...ni otras fórmulas similares. Tener en cuenta a las personas y resolver una situación... ...que preocupa y mucho al ciudadano... ...que es uh -huh. la crisis económica y la creación de empleo... ...¿cuáles son sus propuestas para Vamos ello? A ver. El tema de la creación de empleo es un tema complejo en el que tenemos que, en primer lugar, tendríamos que plantearnos una batería de políticas sociales, lo que nosotros llamamos el rescate ciudadano, que pasa por paralizar desahucios, combatir la pobreza energética, mejorar la, eh, el sistema de comedores escolares para que los niños reciban un suplemento alimenticio y establecer toda una batería de políticas sociales integradas a partir de un pacto social que permita desarrollar políticas de recuperación de aquellos valencianos, casi un millón y medio de valencianos, que están en el límite de la exclusión, en el límite de la pobreza. Dicho esto, sí. hay que trabajar para construir empleo, pero hay que construir empleo de calidad. A mí las fórmulas que nos ofrecen de contratos precarios, de legalizar un sistema en el que la, se precarice el empleo, empleos de, a tiempo parcial o empleos baratos, no me parece que sea una solución que, eh, buena. Por tanto, la preocupación debería ser un crear un empleo estable, un empleo de calidad. Eso significa trabajar, por ejemplo, en el ámbito de la formación profesional. Hay que cualificar mejor a nuestros trabajadores. Hay que pactar con las empresas contratos que efectivamente supongan un, un empleo de calidad. Hay que establecer por tanto un pacto social que permita que las empresas puedan desarrollar su actividad con eh, sentido estratégico. Eso significa hablar con el sistema financiero para mejorar que fluya el crédito a las pequeñas y medianas empresas que son verdaderamente el sostén de, de nuestro sistema. Es que además nosotros no tenemos un sistema basado en grandes empresas, o, ni en grandes empresas por tamaño ni en grandes empresas desde el punto de vista tecnológico o de vanguardia. Todo eso lo hemos de, eh, hemos de fundar, hemos de ser conscientes para poder trabajar en el ámbito de la pequeña y mediana empresa. Y luego hay que fomentar las medidas de innovación y de inversión en investigación y en desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay medianas empresas que en el sector del calzado, en el sector de las patentes genéticas en el sector del textil, etcétera, que sí que están sobreviviendo a la crisis e incluso mejorando su cuota de mercado cuando aplican conocimientos inversión, en innovación... ...y además también ayudan a formar a sus trabajadores. Hablaba de la pequeña y mediana empresa... ...colectivo de autónomos... ...alguna propuesta en concreto para los autónomos... ...necesitan más ayudas, menos cargas fiscales... ...nosotros creemos... ...hay medidas que no dependen exclusivamente de nosotros... ...porque tienen que ver con el gobierno central... ...porque el ámbito de competencias... ...de la comunidad autónoma sí. es reducida... ...pero nosotros sí que queremos hacer un plan... ...para los autónomos, un plan de acompañamiento... ...un plan que permita además... ...el que tengamos, eh, tengan mayor apoyo... ...hemos perdido 9.500 eh, autónomos... Eso significa que estamos, eh, por una parte, perdiendo el autónomo verdadero, el autónomo auténtico, y en cambio aparecen nuevas modalidades de autónomos que son empresas que lo que hacen es externalizar determinados servicios y se los adjudican, digamos, hacen que se conviertan en autónomos sus anteriores trabajadores, que creemos que es una fórmula perversa. Por tanto, ahí hay todo un trabajo que hacer. ¿Tenemos reuniones con la Asociación de Trabajadores Autónomos? Sí. En breve, y vamos a intentar consensuar con ellos un paquete de propuestas. ¿Eh? Pero siempre lo hacemos así, hablando con los verdaderos protagonistas de la situación, son quienes mejor la, mejor la conocen y con ellos construimos las propuestas que integran el programa. Que iremos conociendo, insistimos, en estos días antes de esa cita con las urnas. Con el candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana por Podemos, Antonio Montiel Hemos cambiado de ubicación del barrio de Benicalap Nos ha traído al barrio del Carmen, en concreto uh -huh. a la calle Najordana ¿Por qué esta ubicación, Antonio? Bueno, yo trabajé durante varios años como gerente de la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de Valencia uh -huh. Era una operación de la Generalitat Valenciana Que además tenía también un convenio con el Ayuntamiento de Valencia Para hacer una rehabilitación integral del barrio esta actuación me gusta especialmente, la hicimos en el año 1995, fue una rehabilitación compleja. La verdad es que la gente recuerda a la calle calle Jordana exclusivamente por la falla, porque da nombre a una de las fallas más populares de la ciudad. Pero esta zona era una zona industrial en el siglo XIX, era una de las zonas de expansión de la Valencia eh, decimonónica, y entonces aquí se ubicaron algunas de las principales empresas de la zona, muy vinculadas por su actividad a la, a la proximidad del río. Estas viviendas eran viviendas obreras que se construían por los propios empresarios para tener a sus trabajadores ubicados en las inmediaciones de la zona fabril. Entonces hicimos una actuación con, en, con unas viviendas habitadas con personas dentro que consistió en la rehabilitación de fachadas y cubiertas a cargo de la Generalitat Valenciana ...y luego unas ayudas a todos los vecinos... ...que además aprovecharon el momento... ...para rehabilitar interiormente su mm. vivienda. ¿Volvería a repetir esta experiencia? ¿Hay que rehabilitar más? ¿Es una forma también de crear puestos de trabajo? ¿Es una naturalmente de Podemos? La rehabilitación es un elemento fundamental... ...nosotros tenemos que ganar en eh, mejora energética... ...de las viviendas... ...hay que luchar contra la estanqueída... ...hay que también aprovechar mejor la energía... ...y luego también la rehabilitación tiene una ventaja... ¿Sí? ...y es que pone en valor antiguos oficios... ...carpintería, cerrajería, cristalería... ...es una actuación además que genera mucha mano de obra... ...mano de obra que además es una mano de obra especializada... ...y además tiene también la ventaja de que es muy agradecida... ...desde el punto de vista patrimonial... ...Valencia tiene uno de los centros históricos más importantes de Europa... ...y es una lástima que esta operación quedará abandonada... ...a los pocos años de eh, la entrada en el gobierno del Partido Popular. Hemos hablado de economía, un tema que preocupa a los ciudadanos, y también la corrupción. ¿Cuáles son las propuestas de su partido Podemos? Nosotros estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil para poner freno a la corrupción. Hay que mejorar los controles internos, es decir, hay que trabajar preventivamente. Eso quiere decir también que los mecanismos de control, tanto por parte de la sindicatura de cuentas, cuya ley hay que reformar necesariamente para hacerla más eficaz y sobre todo para despolitizarla, para que la sindicatura de cuentas esté al servicio de los ciudadanos y no sea un lugar de refugio de políticos jubilados, y además hay que establecer también mecanismos de control ciudadano. Yo creo que la mejor lucha contra la corrupción es la preventiva. Y luego lo que hay que hacer es aplicar la ley con todo el rigor. Separar a las personas que incidan en eh, escándalos de corrupción y hay que crear también una cultura ciudadana de compromiso con lo público. ¿Eh? Lo público no es que no sea de nadie, lo público es de todos. Cuando alguien perjudica a lo público, cuando alguien lesiona el patrimonio común, nos está provocando un daño a todos. Y eso se ha estado viendo en las adjudicaciones de contratos, se ha estado viendo en toda una serie de mecanismos que el Partido Popular ha fomentado y se ha creado toda una élite alrededor del gobierno de estos años en el que se beneficiaba amigos privados. ¿no? Y entonces esto es intolerable, tenemos que revertirlo porque además lo que ocurre es que eso significa no es que, nos, que están quitándole dinero al sector público, sino que nos están quitando dinero a todos. Y eso después se traduce en recortes en sanidad, recortes en educación, recortes en rehabilitación que son necesarios y por eso hay que luchar contra la corrupción. En cuanto a las ayudas a los desempleados, se ha hablado mucho de esa propuesta que en su día realizó Podemos, ¿qué es lo que haría si se convierte en nosotros, el nuevo presidente de la Generalitat? Nosotros queremos subir el salario mínimo interprofesional. ¿Hasta cuándo? Vamos a ver, eso ahora mismo no depende de nosotros, pero queremos establecer una modificación del sistema de salario mínimo interprofesional e ir subiéndolo progresivamente para equipararnos a otros países europeos, en primer lugar. En segundo lugar, el tema de las ayudas a los desempleados tiene que ser un sistema que no sea simplemente la ayuda económica, sino que también un acompañamiento real en formación y en búsqueda activa de empleo. Tenemos que crear ayudas, ...que además sean ayudas dignas... ...es decir, que no se cree la sensación de subsidiación de las personas... ...las personas no, no podemos hacerlas dependientes de, lo, de la ayuda pública... ...sino que tenemos que cambiar la mentalidad también... ...porque lo que hay que hacer es tratar dignamente a personas... ...que lo han dado todo en una época de su vida... ...y que ahora por circunstancias se han quedado sin empleo... ...o han venido a una situación peor. Subimos el sueldo eh, mínimo interprofesional... ...más ayudas a los desempleados... Y la pregunta, ¿de dónde sacar este dinero? Muy bien. Aquí hay que ser eh, prudente. Nosotros somos, en este momento, la comunidad autónoma con mayor déficit del Estado español. Esta comunidad acumula una deuda de 37.376 millones de euros. Una deuda que genera un pago de intereses de 900 millones de euros al mes. Claro, aquí, perdón, al año. Aquí lo que hay que hacer, evidentemente, es auditar la deuda. Hay que ver qué parte de la deuda hay que devolver ¿Mm? y hay que ver qué parte de la deuda es ilegítima. E incluso la parte de la deuda que hay que devolver hay que plantearse cómo se devuelve y de qué manera. La idea, por tanto, sería que con los recursos que se ahorran en el pago de esa deuda podemos generar actuaciones. Pero es que además hay que, hay que mejorar la financiación de la comunidad valenciana. ¿Cómo solucionar este problema? ...una financiación que no llega del gobierno central... Claro, ...es que aquí hay un problema... ...aquí se negociaron mal las transferencias... ...en el proceso autonómico... ...y ni el Partido Socialista primero... ...ni el Partido Popular después... ...han afrontado el problema real... ...en este momento tenemos... Un, ...aproximadamente unos 2.000 euros... ...de financiación de menos al año... ...respecto de lo que nos correspondería... ...por población... ...y por generación de riqueza... ...entonces no solo tenemos... ...2.000 millones de euros menos al año ahora... ...sino que arrastramos una deuda histórica acumulada... ...porque durante años, aproximadamente desde el 2000... ...que debería de haberse revisado la financiación, no se hizo. Por tanto, eso hay que negociarlo con el gobierno central... ...y ahí hay que generar recursos... ...y esos recursos pueden ser empleados en mejorar inversiones... ...por ejemplo, o en planes de rehabilitación que generen empleo... ...pero hay que estimular la economía... ...y por tanto, hay que detraer recursos de otra cosa... ...la deuda en la situación actual es una deuda inaceptable... ...y tenemos que renegociarla. Bueno, pues temas interesantes, deuda... Eh, ...lo del sueldo de interprofesional que subiría Podemos... ...y también la ayuda a desempleados. ¿Vamos a conocer un poquito más el barrio del Carmen? del barrio del Carmen seguimos con el candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana por Podemos, Antonio Montiel, además la Plaza del Carmen con una iglesia tan bonita como la del Carmen, mm -hmm. tradición. Sí. La, la auténtico, el auténtico corazón del barrio del Carmen, eh. Es prácticamente es la prolongación de la calle Jordana de, eh, de la que veníamos y la intención era precisamente crear un eje cultural que relacionara el Instituto Valenciano de Arte Moderno, el museo, la Casa Museo del Carmen y a la otra parte del río el Museo San Pío V. Antonio, una formación. Podemos con vocación de ganar y no ser muleta de nadie. ¿Cómo se plantean, es decir, después de lo que pueda ocurrir con los resultados en la mano, qué opciones de pacto, con qué formación pactaría Podemos y con cuál no? ¿O es algo que se tiene que ver después? Vamos a ver, nosotros no hablaremos de pactos hasta después de las elecciones. ¿Eh? Porque entendemos que tenemos que respetar, en primer lugar, el, la decisión de los ciudadanos en las urnas. A partir de ahí, tampoco tenemos una estrategia de pactos definida. Nosotros queremos que haya acuerdos programáticos. Hay que paralizar los desahucios, hay que tomar medidas para los 100 primeros días que sirvan para el rescate ciudadano, hay que poner freno a la corrupción, hay que despolitizar instituciones y ponerlas al servicio de la ciudadanía. En torno a esos tres ejes, sí. unido al eje de la transparencia, hay que cambiar radicalmente el modo de relación de las instituciones y de los políticos con la ciudadanía. Hay que garantizar la, una transparencia y un control ciudadano absoluto. En torno a esos ejes, quienes estén dispuestos a suscribir ese acuerdo serán las personas, las organizaciones llamadas a, a pactar. Pero Quien... a priori, señor Montiel, más cerca de un gobierno de izquierdas... ...que pactando con no el Partido un, Popular, no, no por está, ejemplo... No es tanto un problema de izquierdas o de derechas... ¿Sí? ...es un problema de ciudadanía... ...y es un problema de honradez... ...es un problema de hacer una política para las personas... ...a mí me cuesta trabajo creer efectivamente... ...que quienes nos han gobernado estos últimos 20 años... ...y nos han traído a esta situación de miseria... ...y a esta situación de desempleo... ...y a esta situación incluso de pérdida de moralidad pública... ...me cuesta trabajo pensar que esos partidos... con el Partido Popular, claro, por ejemplo... Sí, ...pero con... sí que es cierto que sí. hay muchas personas, miles de personas que han confiado en el Partido Popular o que han confiado en otras fuerzas políticas pensando que se harían las cosas de otra manera. Por lo tanto aquí hay que separar, Desde, yo creo que nuestro pacto es con la ciudadanía, cargados de razón con una ciudadanía que está indignada, que está cansada de una forma de hacer política, a partir de ahí las organizaciones políticas, los dirigentes Tal vez no sean las personas más adecuadas. Está claro, pacto con el ciudadano, pero realmente luego los pactos se llevan a cabo con las siglas y con las formaciones uh -huh. políticas. Y en este sentido el señor Montiel se ha, se ha mostrado muy crítico con el Partido Socialista. Claro, vamos a ver. ¿Por qué? Pues es, es muy sencillo. Es decir, yo creo que el, el Partido Socialista representa una gran tradición un, y además ha encarnado en algunos momentos históricos la ilusión por el cambio. En el año 82, por ejemplo. Pero, claro, el Partido Socialista, desde, eh, la Comunidad Valenciana, desde que se instaló en la oposición en el año 95, ha tenido una actitud muy conformista con la situación. Ha sido un partido con muy poco músculo a la hora de ejercer la oposición. Ha sido un partido incluso que ha defraudado a mucha gente. Por tanto, nosotros valoramos la tradición del Partido Socialista, valoramos sus momentos en que ha sido capaz de encarnar el cambio y valoramos a sus electores y a sus militantes, pero creemos que en este momento Presentan la dirección actual, representa una forma de hacer política que no va con los tiempos. ¿Qué hay de cierto, señor Montiel, en el caso, jugamos a política ficción, que Podemos y compromis sacarán suficientes votos para tener la llave de la gobernabilidad? ¿Cedería la presidencia Mónica Oltra? No, no, no. Vamos a ver. Esto se ha publicado. Nosotros, sí, sí, pero... Ha sido una publicación libre sí. de alguien que ha querido hacer una interpretación libre también. Vamos a ver, nosotros, es que lo importante es que nosotros no pensamos en términos de sillones. Pensamos en términos programáticos. Vamos a pactar unos acuerdos. Vamos a establecer unos ejes programáticos. A partir de ahí... ...las decisiones respecto de los puestos se establecerán... ...en primer lugar, en función del resultado electoral... ...y en segundo lugar, nosotros uh -huh. lo consultaremos a la ciudadanía... ...por tanto, no vamos a ceder nada a nadie a priori. Bueno, Podemos, una formación en auge, de moda... ...aunque esto de las modas y tendencias son pasajeras. Pero es que yo creo que el error es ese... ...el bipartidismo, al bipartidismo es a lo que se le ha pasado el uh -huh. tiempo... Yo creo que tanto la tendencia eh, en el caso eh, europeo como después se ha, se ha demostrado en Andalucía nos lleva a una situación de pluralidad. Las propias encuestas, de las que no me gusta hablar, pero lo que sí que marcan es una tendencia. El bipartidismo está tocado de muerte. Este régimen de alternancia tranquila entre populares y socialistas como fue en su momento el turnismo de los partidos liberal y conservador en acabado. el siglo XIX, se ha acabado. Mm. Esto es el fin de una forma de hacer política. Eso quiere decir que no hay eh, ninguna opción eh, cerrada y todo está por, por hacer. Mm. Y en ese todo está por hacer, los protagonistas serán los ciudadanos. ¿Lo vemos ilusionado? Mucho. Con ganas, falta concreción de programa electoral, pero Estamos se supone que cuando el ciudadano vaya a votar, el próximo 24 de mayo, ¿sabemos, las sabremos las propuestas? Sin duda. Nuestro, nuestro escenario es completar el trabajo de elaboración del programa en este mismo mes de abril. O sea que podremos estar presentándolo escasamente en dos semanas. Le deseamos mucha suerte, Antonio. Muchas gracias.